Tengo deducciones de inversiones, ¿no? Que unas se van porque las utilizo directamente en la producción, unas son del costo de lo vendido y otras pertenecen al gasto porque son en la administración. Con base en ello, mi encima Margarita, eh, bueno, primero, Recuerda que la autoridad cuando te solicita información tiene que motivar, tiene que decirte por qué te la estoy solicitando, bajo qué artículos te la estoy solicitando, fundamentar. Motivar y fundamentar son dos palabras que tiene que llevar esta, esta aclaración, ¿no? A ver, con base en el artículo tal, tal, tal y fundamento, bueno, pues te solicito que me aclares estas diferencias, ok, ahí sí autoridad, te requiero, ya un requerimiento, bueno, pues no hay que hacer caso omiso, te volteas y dices, permítame autoridad, ahorita le respondo, buscas la información y le dices, mira, las cosas se dieron por esto, esto, esto, esto, esto, esto ¿no? ¿Qué quiere aprender, qué quiere ahorita la autoridad? Aprender del contribuyente recordemos, una cosa nuevo gobierno, pero aparte de nuevo gobierno es un nuevo partido y una nueva corriente completamente diferente bueno, dicen por ahí son los mismos pero revolcados, quién sabe no, no me meto en, ese, en, ese, en esa cuestión cuando doy un curso, pero lo que sí te puedo decir, que están aprendiendo ellos están aprendiendo de nosotros, entonces dicen ah caray, ingreso menos deducción no me cuadró dime, ¿no? pero ojo no te lo está requiriendo te está mandando un anzuelo para ver si tú lo pescas y, y tú, tú solita te jalas, ¿no? Y le dices, no, mire, no me cuadró porque el, el, este, las deducciones de inversiones, no me cuadró por mi costo de lo vendido salió así, no me cuadró porque tengo gastos del extranjero y los deduje, no me cuadró porque el ajuste anual por inflación tal. Tú ya le estás dando información de más, porque no te fundamentó, no te motivó, pero tú solita te fuiste a entregar, ¿no? No te va a pasar nada. Estoy seguro que cuando le aclares, la autoridad va a decir, ah, perdón, disculpe. Pero lo que se lleva la autoridad es el aprendizaje de cómo trabajas. Y para la otra, ya sé qué pedirte, ya sé dónde caerte, ya sé en, qué, en dónde puedes tener un error. Entonces le das apertura a que haya aprendido de tu negocio. Eh, lo más difícil, me voy a desviar un poquitito, lo más difícil de cualquier negocio es, es entender la razón del negocio. O sea, ¿cómo funciona? Cuando tú conoces cómo funciona un negocio, que esa es, que es materia del contador, déjenme les digo, tú puedes replicarlo. Es decir, si tú quisieras emprender el negocio en donde tú estás ahorita, eh, en una empresa, ves cómo lo manufacturan, aprende los procesos, etcétera, los precios, los proveedores, bla, bla, bla. Aprendes cómo se hace, te robas un químico y listo, empiezas una fábrica nueva. Sí, sí se podría. Porque lo más complejo es entender el negocio, los procesos, cómo se llevan a cabo, paso a paso. Lo que quiere la autoridad es entendernos. Porque cuando ellos se entienden, ya saben por dónde te van a pegar. Ese es su su visión, yo diría, corta, acotada, porque es muy complejo. Cada negocio es muy diferente. Es más, puede ser muy diferente que nos dediquemos a lo mismo, que estemos en el mismo estado, pero en diferente colonia. Y a lo mejor trabajamos con agua, no sé qué hagan en, tu, en, en donde tú estás, pero por ejemplo, yo que he estado en refresquera o en, o en cuestiones que hacen jugo, puede ser que la dureza del agua de un lugar, de una colonia a otra colonia, sea completamente diferente. Y entonces, en el momento del proceso de la pureza de esa agua, sea completamente diferente de una colonia a la otra. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que mi negocio no es igual al que está en la otra colonia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tardo más en producirlo porque hay más sales, hay más minerales, hay más desconcentrado. Entonces, tengo que hacer ciertos procesos de más, lo cual eleva mi costo de ventas. Ajá. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar y tengo que meter mano de obra este, y, y cargos indirectos. Y luz, por ejemplo, ¿no? en el caso de, de, de esta osmosis inversa o en todo lo que se hace. En el otro, pues resulta ser que lo hacen de una forma más eficaz, más, más eh, rápida, ¿no? Porque el agua tiene menos dureza, porque tal vez es más ligera, y bueno, pues ellos se ahorran. Hasta para eso tienes que analizar. Eh, cuando vas a poner una fábrica, ¿no? En su caso, ¿qué, qué factores naturales pues, te van a pegar? Entonces, vuelvo a repetir, eh, en el caso tuyo, bueno, pues yo, yo veo que estás manejando de manera correcta el uso del CFDI. Ahora sí, si si en este caso, Margarita, la autoridad te ha llegado ese tipo, vuelvo a mencionar, no fue una invitación, fue un correo masivo. Mi estimado Esteban, te dirá, también lo recibió, yo lo recibí de, de cuatro empresas, y bueno, pues aquí muchos seguramente de sus clientes han, han de haber recibido muchísimos de estos, de estos documentos, que no son invitaciones, sino más bien es un a ver quién cae, ¿no? Y sí, muchos cayeron, inclusive hubo gente que dijo, oiga, ¿y cuánto le...? Sí, sí, tiene usted razón, sin revisar contabilidad. Sí, sí, usted tiene razón, ¿cuánto es la diferencia? Yo le pago. Hubo gente que sí lo hizo, ¿eh? y eso era lo que quería la administración. Bueno. Otra de las cuestiones, el nombre o razón social de quien expide y el régimen fiscal en que tributa conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Esto va a ser, o ya es, bueno, va a ser, porque entra en función hasta el primero, sin embargo, volvemos a lo mismo, la resolución miscelánea nos va a dar un momento, digamos, de actualización, que unos dicen, o ya se menciona a través de la página del SAT, hasta el primero de mayo, ¿no? Hasta el 30 de abril... Primo de mayo ya amanecemos con 4.0. Bueno, en este tenor el nombre que ya venía manejándose ¿eh? ya en mucho software ya ponían este no como dato opcional sino que lo lo metieras pero antes era opcional. Hoy el nombre o razón social es porque es. El régimen fiscal en que tributas. Bueno, aquí también lo vas a tener que poner, ¿no? Se, deba, se deberá indicar la clave del uso fiscal del receptor le dará el comprobante fiscal. Entonces, el uso fiscal también va a ser muy importante ahorita lo que está diciendo Margarita. Bueno, ¿qué otra cosa? Lo que les mencionaba, en el caso de que yo te ubique que estás realizando algo en el cual tu actividad económica es diferente, te voy a mudar yo mismo, e inclusive, este si lo veo viable, bueno, te voy a sumar la, la actividad, pero aparte, ¿no?, Puedo eh, cambiarte de régimen, si así lo veo preciso. ¿no? ¿Cuál fue la exposición de motivos? Bueno, al respecto, se, se destaca que el número de solicitudes por parte de contribuyentes que no reconocen la operación comercial o relación laboral correspondiente presenta tendencias a la alza, por lo que a fin de tener mayores elementos de control y en su caso, identificación y prevención de esas situaciones, se propone reformar la fracción cuarta del 29A del Código Fiscal de la Federación para incluir el nombre o razón o denominación social y el código postal del contribuyente a favor de quien se emite el comprobante fiscal digital como requisito de este, datos que hace unos años sí se incluían en la facturación. ¿no? Entonces, aquí te van a... Te van a sumar, pues, estos dos renglones que no existían, y esta es la exposición de motivos, ¿no? Están diciendo que hay mucha gente que no reconoce el comprobante, que dice que no, que él se lo metieron, etcétera. Es tan fácil, porque hoy en día, imaginen que, que odian a alguien, ¿no? Al, al exnovio o al exesposo, y, y saben que a lo mejor está dado de alta por actividad empresarial... Y resulta ser que ustedes tienen mucho ingreso en efectivo de alguna cosa, ¿no? Puro en efectivo. Y sacan facturas en donde pueden, lo que pagan lo facturan, pero al nombre del exesposo, ¿no? Ahí te van unas deducciones, desgraciado, ¿no? Para que en algún momento la autoridad le finque qué discrepancia fiscal. ¿Están de acuerdo? ¿Se han puesto a pensar en eso si le quieres hacer daño a alguien, no? ¿Te has puesto a pensar que tú podrías solicitar la factura y decirle, ah, este, a tal RFC, tal nombre, tal, tal y emitírselas a él, ¿no? Y ahí te van, desgraciado, ahí te van, ahí te van, ahí te van. Va a llegar un momento en que se llene de tantos gastos, ¿no? De tantas deducciones, que sus ingresos no correspondan, y en automático la autoridad diga, a ver, conforme al 91 la Ley de Impuestos de la Renta y los FDIs que yo ya detecté, fíjate que, ¡ah, caray! Como que tú tienes muchos gastos, ¿no? Y fíjate que dice el artículo 91 que cuando yo detecte discrepancia entre tus ingresos y tus gastos, Tienes 15 días para aclararme. Si el contribuyente no aclara, por consecuencia, entonces se da por entendido que eso fue un ingreso y te voy a hacer el cobro conforme al 151, el, perdón, el 152 de la ley de impuesto de la red, ¿no? Qué gachos. ¿Desde cuándo? No? ¿Desde cuándo podrías hacer eso? Entonces, de hecho, el elemento que venga el nombre, creo que no, creo que esto lleva más errores, ¿no? Lleva más errores de, de la emisión del comprobante. Sin embargo, bueno, eh, quiéramos o no 2022 nombre y en su caso este ya el código eh, no nombre y código postal pues necesarios no eh, lo que les digo aquí nombre o razón social no y el código postal van a ser van a ser necesarios dentro del comprobante fiscal otra cuestión que se da ahí es dime dime qué eh, régimen fiscal tienes no Aquí es algo que se va a poner muy complejo, porque resulta ser que yo voy con, una, con un odontólogo y le digo, bueno, pues hágame este, el, el, este, el trabajo, etcétera, le pido mi comprobante fiscal, me emite mi comprobante fiscal y me dice, oiga, ¿en qué régimen fiscal está? Y bueno, pues yo resulta ser que estoy en arrendamiento, ¿no? Y entonces me meto ahí en arrendamiento, pero también soy persona física con actividad empresarial y profesional. Ah, pero también soy, este, eh, no sé, asalariado, ¿no? Eh, por sueldos y salarios. Bueno, y cuando haga mi declaración anual, ¿a dónde me va a votar esta deducción personal? ¿No? Pudiera ser que, que la deducción personal en ese tenor de palabras, si no modifican los algoritmos como están hechos hoy en día. Eh, la declaración anual, me va a sacar esa deducción, quién sabe a dónde, ¿no? Y ahí voy a tener que meter eh, vía FED, pues, la deducción diciendo, oye, te equivocaste, fíjate que me mandaste mi deducción otro lado porque pensaste que no era deducible, ¿no? Que no tenía derecho a la deducción personal. Entonces, aquí va a ser un poco complicado también para la autoridad. Lo que quiere la autoridad es saber, bueno, si estás en arrendamiento, entonces tienes una retención, en el caso de que le emitiste a una persona moral, pues tienes una retención de impuesto sobre la renta y tienes una retención de IVA. ¿Están de acuerdo? Pero con base en ello, yo ya te checo de forma más rápida. Ustedes pueden bajar, pueden hacer un análisis en Excel, así de sencillito, ¿no? No necesitamos, alguien que le conozca por ahí a Excel, a Excel hacer unas macros, o hacer un buscar B, o hacer un sumar C, o... O algo muy sencillito ¿no? lo va a poder cuadrar, lo va a poder incorporar y entonces te va a votar en qué régimen está la persona y si es una deducción si se pagó solo en una ex exhibición eh, qué, ¿qué método fue? si fue por efectivo y puede rastrear a tu, y tengo al lado tu estado de cuenta y rastreo ese importe en tu estado de cuenta y me resulta ser que me aparece en rojo no está, me prende una alarma puedes hacer inclusive una hoja desde Excel y listo ¿eh? Podrás te, te, tú te podrás cruzar en muchas de las veces para darte cuenta si a lo mejor estás mintiendo a la autoridad. Entonces, yo lo que les diría o les invito con este nuevo eh, comprobante fiscal es que ustedes mismos se estén auditando para no regarla, ¿no? Para no caer en lo que la autoridad quiere que caiga. ¿Para qué? Para girarte una revisión. ¿Para qué? Para analizar tu contabilidad. ¿no? ¿Bajo qué argumento? Bajo el comprobante de fiscal digital 4.0, ¿no? Con estos nuevos nodos. Entonces, eh, el, se incorpora, sin lugar a dudas, el régimen fiscal del receptor. A ver, aquí te lo voy a poner. Ojo, falta la resolución micelaria fiscal, algo que nos va a dar, pues, más, más luz, ¿no? En su caso, bueno, el catálogo del uso del CFDI, adquisición, en el caso de Marisela, que ahorita lo hablamos, adquisición de mercancías, gastos en general, Fuera de ahí, mi estimada Marisela, bueno, pues a lo mejor eh, en el caso de equipo de transporte o equipo de cómputo que llegues a, a comprar, ¿no? Y que afecte también al, al, costo, de lo, eh, al costo de producción ¿no? De, y venta, bueno, pues lo tendrás que estar metiendo ahí, ¿no? Eh, sin embargo, pues en este catálogo de uso son las que tendrías que utilizar, ¿no? Eh, se incorpora columna del régimen fiscal también de receptor. Va a haber algo que es sin efectos fiscales, ¿no? ¿Qué uso, qué tal catálogo de uso le vas a dar a este comprobante? Ah, pues resulta ser que hay muchos que nos solicitan a nosotros, emíteme mi factura, dame tu RFC, y te dicen, no, la quiero al público en general. Ah, ok. Y entonces, ahora sí le voy a poner sin efectos fiscales, ¿no? Le estoy emitiendo al público en general en ese momento, pero ¿qué uso le voy a dar sin efecto fiscal? Porque al final el uso que le va a dar el receptor, pues no existe, ¿no? Sino simplemente la estoy emitiendo al público en general. Ahora sí, bueno, pues esto sin efecto fiscal nace. ¿Qué otra podríamos tener? Bueno, pues aquella persona que a lo mejor quiera pedir un, una, una... Que yo no entendería, ¿no? Pedir una factura, eh, pero que no tenga ningún tipo de actividad. Sería risorio que exista. Pero bueno, pues ahí lo deja, ¿no? Pero sin efectos fiscales, desde mi, desde mi idea, lo va a mencionar la resolución miscelánea, seguramente, va a ser para aquellas personas, bueno, pues, eh, público en general, pues sin efectos fiscales, ¿no? No le veo, no le veo alguna otra. Se haría a su nombre, pero con el RFS genérico. No, mi estimado Fer, eh, Fernando Pérez Griego, a lo que esté escrito hoy por hoy, pues no podrías poner el RFC, recuerda, recuerda que los nodos van a quedar adaptados. Cuando tú pongas un nombre, en automático te va a decir que llenes un RFC, ¿no? Cuando tú pongas un RFC, en automático te va a decir que pongas un nombre. No creo que sea el caso, vamos a, vamos a ver cómo va a funcionar, pero no creo que sea el caso, cuando tú pongas el genérico y te habilite para poner algún nombre, la verdad lo dudo no tendría una razón de ser no lo sé mi estimado Fernando, vamos a esperar las reglas de carácter general Judith Romero, y en casos del régimen se deberá poner el régimen fiscal de la actividad que predomine Ah, Judith es que ahí viene viene lo que te mencionaba yo la deducción, fíjate que yo estoy en arrendamiento, estoy en actividad empresarial y profesional y yo la deducción la quiero para arrendamiento voy a tener que decir que el régimen fiscal es el de arrendamiento ¿Estás de acuerdo, Judith? Ahora, la deducción la busco, o en este caso es estrictamente indispensable para la actividad empresarial y profesional. Ah, bueno, entonces voy a decir que el régimen fiscal es el de actividad empresarial y profesional. Eso es algo que la autoridad también nos tiene que dejar claro, porque lo que acaba de decir Judith no tendría eh, razón. La actividad que predomine no, porque más bien la relación de la deducción... Recuerda que tiene que estar estrictamente ligada con el ingreso. Si yo recibo de arrendamiento, ¿por qué me estoy haciendo deducible un traje? ¿Mm -hmm? Ah, es que fui a Suburbia y me compré el traje porque yo soy contado, la necesito para mi actividad. Y me lo timbraron, pero yo le puse el régimen fiscal del receptor, arrendamiento. En automático, Judith te van a decir, Ah, ¡chinga! pues arrendamiento no necesito un traje. ¿No? Y te la van a votar. ¿Qué tendría yo que hacer? Ah, fíjate, actividad empresarial y profesional. ¿Por qué? Porque estoy en este régimen. Ah, perfecto, ¿no? Aquí sí te la meto. Donde va a ser un desastre, Judith, es en el régimen simplificado de confianza, porque ahí puedo sumar arrendan. Puedo arrendar, ¿no? Tengo un local comercial, puedo arrendar, pero también puedo prestar servicios profesionales, pero también puedo este, eh, vender equipo de cómputo pero también puedo este, servicios, actividad empresarial o arrendar, ¿no? Entonces, puedo tener muchos, muchas actividades de diferentes regímenes, sin embargo, como está en régimen simplificado de confianza, pues en este sí me puedo hacer un mix, ¿no? Pero, Judith, a tu pregunta, no va a ser el que predomine desde mi punto de vista, sino más bien va a ser el régimen donde te quieras hacer la deducción, porque tiene que tener un estricto sentido con el ingreso, ¿ok? Mi estimada Judith. Y no sé quién más haya comentado por aquí. Eh, ah, no, era el mismo comentario de Margarita, ya lo mencionamos, Judith, eh, Fernando. Malena Muníbe, eh, ¿puede funcionar para una persona que tributa en salarios que sea sin efectos fiscales? Por ejemplo, Malena, podría ser, ¿no? Sin efectos fiscales en el caso de que a lo mejor solicites un comprobante fiscal de la compra de un traje de la despensa, por ejemplo. Sin embargo, Malena, vamos a la re realidad, a la operatividad, a lo real, porque cabe hacer mención, bueno, pues eso es lo que dice y podemos hablar muy bonito de lo que dice la resolución, la ley, etcétera. No, no, no, pero lo real, ¿no? Sería muy complejo, Malena, tú ponte en esa situación, tú como asalariada estés solicitando comprobantes fiscales a, a, a Soniton, ¿no? O sea, si acaso, bueno, pues solicita los gastos médicos, ¿no? Los gastos funerarios, pero este tipo de gastos, por ejemplo, lo que acaba de decir, una despensa, pues dudo que vayas y, y, y ahí en Walmart, ¿no? Lo llenes como sin efectos fiscales. Es muy complejo. Sí, les quedé, desde mi punto de vista, sí, sí valdrían ahí, sí, pues son sin efectos fiscales, ¿no? Pero no creo que la, la gente normalmente lo, lo realice. Eh, ok, Judith. Eh, o por activo, me dice este mi estimado usuario. ¿A qué te refieres por activo, usuario? Auto. A. Ah. No, no, seguí sí, sin entender. <ríe> o por activo, auto. No, fíjate que ahí, ahí seguí sin, sin, sin entender. No, porque recuerda que en el caso de... Ah, ok, que un asalariado compre un auto, por ejemplo. ¿Sí? Sin lugar a dudas, sin efectos fiscales, podría ser el que le corresponda, ¿no? Pero al final, el uso que yo le dé eh, va a ser para mi deducción, porque ¿qué es lo que me está valiendo aquí mi deducción? Entonces, si yo le pongo equipo de transporte, le digo, pon equipo de transporte. Y le pone equipo de transporte y me dice, ¿cuál es su régimen fiscal? Le digo, asalariado, ¿no? O sueldos y salarios pues, va, no tiene caso, ¿no?, que le ponga equipo de transporte. Sin embargo, la ley no me lo prohíbe, le puedes poner al final lo que yo... no me va a valer para una deducción, entonces me da igual ponerle mobiliario de equipo, construcciones, gastos en general, adquisición, lo que sea, me va a dar igual. ¿Por qué? Pues Porque no, no, no es una... no tengo una sanción, ¿no? ¿Quién tiene la sanción? Quien lo ponga mal y al final busque la deducción. Ese cuate sí no va, a poner, no va a poder deducir ese comprobante fiscal. Bueno, esa operación. Ojo, en el caso de sueldos y salarios, compro el auto, a mí me da igual como me lo pongan, sin efectos fiscales, con efectos de comunicaciones telefónicas, como me lo pongan ahí, yo no tengo problemas, porque no voy a buscar la deducción, ¿no? No la necesito. Entonces, me da igual, ¿no? Por aquí, Esteban, en la compra de aparatos para las garantías se solicita la factura, Sí, sí, mi estimado, se, se solicitará la factura, sin embargo, bueno, pues ese es otro término para cuestiones de que te hagan valer la, la garantía. A ellos no les no les interesa eh, el tema fiscal, sino el que tengas eh, cómo comprobar la posesión del, del, del, de lo que dices que compraste aquí, ¿no? Que en este caso, bueno, pues algún artículo, alguna maquinaria o un auto, por ejemplo, ¿no? En el caso de las garantías. Pero lo que digo. Pues al final me va a valer, como sueltos y salarios me va a valer, porque a mí me puedes poner lo que sea, de todas formas no lo voy a deducir, ¿no? Y no tengo una sanción. ¿Cuál es la sanción? Digamos, no le no quiero llamar sanción, pero ¿cuál es el efecto para aquel que sí necesitaba esa deducción? Pues que no acredite los requisitos este, para la deducibilidad. Ese es el pago, ¿no? En que me equivoque con el catálogo de uso del CFDI, que yo le dé otro o que él me ponga otro. Ese sí me va a mí a pegar. Pero déjenme les digo, no creo que 2022 eh, les alcance para filtrar esto que estoy hablando ahorita. Tal vez 2023 pueda ser que a mitades del año veamos algo interesante en la filtración del uso del CFDI y ahora sí te la empiecen a aplicar de no te acepto esta deducción. Pero creo que va a ser en el 2024 donde fortalezca pues, esta, este nuevo nodo del, del CFDI 4.0, ¿no? Lo, ve, lo, lo, veo, lo veo muy lejano. Bueno, pues, ¿qué va a tener dentro...? A ver, permítanme un segundo, déjenme... Ahí está. Bueno. Los atributos también van a empezar a, a mejorarse, si lo queremos eh, ver así, ¿no? Eh, los traslados del impuesto en el caso del complemento de pagos, también va a ser de esa forma. Van a, cada nodo, cada nodo ahora sí lo están, eh, digamos que el comprobante fiscal lo hicieron pedacitos, ¿no? Para analizar cada nodo de la información, los impuestos, el tipo de factor, la tasa o cuota que estás en ese caso poniéndole, el importe, para aquellos que a lo mejor ponían que estaban en, en frontera y que ni tan siquiera se habían apegado al decreto de la reducción del IVA, pero le estaban metiendo ahí el 8%, ¿no? Metiendo, ah, 8%, 8%, o la reducción del 50% de la tasa del 16. Bueno, pues ahora con este tipo nuevo comprobante, ¿no? Van a empezar a filtrar pues cada uno de los, de los nodos, cada uno de los importes que aparece en el comprobante fiscal. ¿Para qué? Bueno, para detectar si lo estás haciendo de forma correcta o incorrecta. ¿Qué otra cosa va a cambiar? La cancelación del comprobante fiscal. La cancelación del comprobante fiscal tiene modificaciones en la cual pues cada vez se va a volver más Complejo el cancelar el comprobante fiscal y si lo cancelas, que le tengas que demostrar a la autoridad el por qué lo cancelaste. Y uno de los que, de los candados que establecieron, que no vas a poder cancelar lo que haya quedado en el ejercicio anterior. Cerramos ahorita 31 de diciembre de 2021. Para 2022 se nos va a hacer complejo el poder cancelar un comprobante fiscal de atrás. Podemos hacerlo, sin embargo, vamos a tener que manifestarle a la autoridad por qué estamos realizando, pues, esa cancelación del comprobante. ¿Cómo? Vámonos a esperar las reglas de carácter general que ahí nos va a mencionar. Entonces, como lo podemos ver, el receptor va a cambiar. Ahora necesito código eh, postal, necesito nombre, aparte de tu RFC. En el caso del emisor, bueno, pues, ya lo conocíamos ¿Desde cuando el RFC? En este caso ya te va a pedir, obviamente, también diga el nombre o razón social, eh, la dirección, por supuesto, en algunos casos ya venía el código postal, ¿no? El folio interno, el folio externo, bueno, pues esto eh, va a estar de la misma forma. Donde va a cambiar también? Bueno, pues es, son en estos nodos de los impuestos para determinar y analizar todo el comprobante fiscal, por aquí nos hace una pregunta Fernando Pérez Priego. ¿Qué va a pasar si nos piden refacturemos en los primeros días del 2022 de una del 2021 por algún error se podrá efectuar pues fíjate que eh, esto nos lo va a aclarar la resolución miscelánea, así como está escrito el Código Fiscal, ahorita te diría si vas a tener problemas, no podrías cancelarla, tendrías que justificar, pero ¿cómo le justificó la autoridad? Yo creo, mi estimado, que va a haber todavía un periodo de transición que nos lo van a establecer en la resolución miscelánea, donde va a decir, ¿sabes qué? A partir de tal fecha, bueno, podrás refacturar siempre y cuando, pues, este, jales el, el, el UUID de qué de este CFDI estás este, haciendo la refacturación, ¿no? Si no es así, bueno, pues va, seguramente vas a tener algún tipo de problema, pero esto lo va a mencionar hasta la resolución miscelaria. Les puedo mencionar método de pago, eh, forma de pago, uso del CFDI. Aquí sí ya nos cambiaron, por lo menos va a ser este 2022, pues, necesario ponerlo, lo que antes no era necesario, antes no era necesario el uso del CFDI. ¿no? Incluirá de manera obligatoria, como ya lo eh, mencionamos, el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor. Incluirá campos para identificar las operaciones donde existe una exportación de mercancías, ya lo hablamos. Identificará si las operaciones que ampara el comprobante son objetos de impuestos indirectos. También este es un nuevo nodo, como lo mencioné, cada, cada impuesto, ¿no? El impuesto, este, el IEPS, el IVA, va a quedar bien especificado de dónde proviene Incorporará nuevos apartados para reportar información respecto de las operaciones con el público en general en el caso del régimen simplificado de confianza, como se los vengo diciendo, así como aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas. Eh, bueno, pues ya va a quedar esto de factura generada por pagos en parcialidades, bueno, que, que, que muy pocos utilizaban, ya no, eh, o va a quedar obsoleta para el 4.0, factura generada por pagos diferidos, vuelvo a mencionar, muy pocos utilizaban estas referencias, este o muy pocos las, las, las hacían, ¿no? Eh, mencionarles, bueno, pues esto del régimen fiscal, estas van a ser, las, las claves que ya venían funcionando desde el 3.3, bueno esta versión que ya tenemos, pero se vuelven obligatorias no para estos nuevos nodos que va a tener el 4.0 el complemento aquí hay, aquí hay algo que les va a llamar la atención, porque se incluyen nuevos campos para identificar si los pagos de las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos entonces ya voy a determinar de manera rápida si te están trasladando o no un impuesto al valor agregado. ¿Cómo era? ¿Cómo, cómo te justo...? ¿Por qué? O mejor dicho, ¿por qué la autoridad quiere esto? Bueno, bien facilito. En el estado de cuenta, eh, tengo 2 millones, ¿no? De esos 2 millones, los divido entre 1.16 y por 1.16 se supondría que es el IVA que me han trasladado, ¿no? Pero, ¿qué les parece si ahí yo a la autoridad veo mis comprobantes fiscales de gastos y le inflo por ahí en algunos conceptos para la DIOT y para que la DIOT me cuadre con lo que declaré en IVA, ¿no? Bien bonito. Digo, sí, perfecto. Y en estos complementos de pagos, pues nada más viene el saldo y saldo insoluto, es decir, el pago, ¿no? Y qué saldo todavía debo, pero no viene si trasladé un impuesto. Porque puede ser que el pago que hice era tasa 0%. Sin embargo, me está faltando de este lado, pues meter IVA. ¿Qué hago? Finjo que ese pago que hice, ojo, eh, finjo que ese pago que hice es tasa 16%. Y se lo aumento a lo mejor en un RFC, o a lo mejor en varios, se lo dejo ahí, o a lo mejor el de tasa cero, ojo, al RFC de tasa cero, le digo que es el 16%. Y lo pongo ahí para que me cuadre. Bajo este argumento, hay muchas formas en las cuales puedes maquillar el IVA, si así lo quieres. Incluso presentando la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, me cuadro con el estado de cuenta y me cuadro con los comprobantes fiscales. ¿eh? No tengo bronca. Y te hago magia. Ojo, el complemento de pagos era la fórmula que le faltaba a la autoridad porque no tenía cómo identificar si ese pago llevaba IVA, si ese pago no llevaba IVA si era un pago tal vez que era un pago en objeto para en términos de la ley del impuesto al valor agregado que también hubo una reforma en el, en el artículo 4 4 bis, si mal no recuerdo este nuevo que ya existe entonces, como pueden ver este simple campo del complemento de pagos le va a dar mucho más carne e información a la autoridad a ver, por aquí nos dicen un, una mención eh, pues, más complementos van a determinar dete determinar todo muy rápido ahora que traerán las bases de los impuestos. Correcto, mi estimado. Eh, a ver si ¿sí hicieron otra pregunta, creo que sí. Margarita, la versión 2.0 del complemento de recepción de pagos solo serán compatibles con el CFDI 4.0. Correcto, ya que en el periodo de convivencia solo, manifiest solo se manifiesta el CFDI versión 3.3 y 4.0, pero no menciona nada del complemento. Qué bueno que, que, que, lo, que lo ves así. Porque recordemos que esto lo hicieron de conocimiento a través de la página del SAT. Todavía le falta la resolución miscelánea. En la resolución miscelánea van a precisar esto del complemento de pagos, que al final tiene que quedar en consolidación con el CFDI 4.0. Entonces, digo, aquí ya son comentarios míos. Aclaro. Eh, cuando entre 4.0 va a entrar el complemento 2.0 a fuerzas a ah, fuerza. Pues. ¿Por qué? Porque uno complementa al otro, ¿no? Entonces, seguramente lo van a hacer de esa, de esa forma. Lo que sí puedo identificar es que los impuestos que yo te traslade ya los vas a tener bien ubicados. Ya tengo bien ubicado qué te trasladaron o qué trasladaste tú. Entonces, ese juego que hacemos en los comprobantes fiscales, la DIOD, los estados de cuenta y la contabilidad que crees, ¡pum! Adiós con el complemento. porque qué? Te van a rastrear por ahí, ¿no? Se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional. También, bueno, pues ya voy a tener como un historial, ¿no? Un historial para determinar, a ver, mira, te venían cómo venían pagando este, esta factura, este comprobante fiscal, ¿no?